Muy bien, estoy con seis cafés que vienen desde Valladolid. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. bien, bien. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, bien. Diez años. Diez años. Señoras ya... y señores, diez años se cumple el décimo aniversario de la banda. Bueno, cómo estáis, cómo cómo se afronta uno o cómo afronta uno eso, ¿no? Pues con gusto y con muchas ganas de otros, por lo menos. Vuelos importantes Plaza Mayor de Valladolid, festivales, etcétera, etcétera. Y esta tarde en el 37 cafés inauguramos la andadura de este. Esperemos que por mucho tiempo. Esperemos, festival. Esperemos. esperemos que por mucho tiempo. Pues, y vosotros tenéis una papeleta importante. Sois uno de los de los cabezas de cartel del festival. ¿Cómo lo veis? Os ha gustado. ¿Cómo pues pues la, sitio? la verdad es que hemos flipado con el sitio cuando lo hemos visto. Con el espacio es muy chulo. Y, no sé, es muy grande, está muy bien, venimos con muchas ganas. Encima es el primero de, de esta gira que vamos a hacer de 10 años, ¿no? Pues venimos con ganas de darlo todo y sí, que salga mucho más. Eh, oye, eh, cuando, cuando uno ya lleva 10 años… A mí siempre me gusta hablar, ¿no?, del negocio, de la escena lo que queráis, ¿no? Se trata cada uno las cosas de otra manera. Quiero decirle, las cosas de una manera. Cuando sales a la carretera, te cuesta menos dejar a la familia, a los amigos, etc. ¡Te cuesta más! <risa> Está mal, está mal. pierdes la inocencia, como en la vida en general, ¿no? cuando, cuando empiezas a tocar de nuevas, todo te parece, si lo hago bien voy a llegar a donde haga falta, la gente me va a ayudar, eh, a, ¿A esta gente de verdad le interesa la música? Bueno, pues eso ocurre, pero no tanto como esperas. No pues cuando llevas tiempo vas viendo también cómo funciona el negocio, cómo funciona el mundillo. Vas aprendiendo que todo el mundo necesita financiarse, todo el mundo necesita el dinero. No eres tú el único que necesita. Bueno, es una... Eh, estamos en, en, en un momento en el que se hace más que nunca eh, la conciencia social, la... la... Es que es un, un momento ideal para una banda como 6 cafés? Es un momento. Perfecto. o siempre, o siempre lo ha habido y, y ahora se acentúa más. No, yo creo que, hombre, si la banda funciona, pues siempre tiene esa oportunidad, pero también la según pues, los gobiernos, las ayudas, la, la disponibilidad que haya, pues... Ayuda más o menos. ¿no? Nosotros estamos viendo que ahora hay más, muchas más posibilidades. Hacemos más conciertos, nos llaman en más sitios, hay más posibilidades de organizarlo tú. Yo creo que algo como esto hace unos años era un poquito más difícil. Es, imposible, ¿no? Un poquito más sí, imposible. Meses, ¿eh? pues sí. Estamos hablando de meses. Es, es el momento del tu y yo ser, quiero decir, es. El fin a mí me es el momento aprovechar, de este, aprovechar este empujón que hay. Nosotros, por ejemplo, en el caso que nos toca en Valladolid, que han estado los bares cerrados a la, a la cultura general, a música la poesía lo que fuera todo cerrado ahora que lo abren hay que aprovechar esto y no sabemos el tiempo que lo van a abrir ¿no? <risa> es hay que aprovecharlo y, y tirar para adelante ya que lo mencionáis cómo está la escena en, en Valladolid? hay muchos músicos ¿Hay? ¿no? músicos siempre siempre, siempre. siempre. Sí, una calidad además hay <risa> bandas <risa> magníficas a mí sí, sí, no, sí, me suenan sí, un montón lo que, sí, es, un montón. Lo que hay ahora sí, es un montón de gente eso no lo que estamos hablando que han estado intentando mostrar su trabajo gente muy válida en todas las ramas del arte intentando mostrar lo que no les han dejado ahora que se puede que todos los días hay cosas, o sea, es súper chulo y alucinante a la vez que en Valladolid puedas ir, voy aquí y hay poesía, voy allí y hay teatro, voy aquí y hay los tíos tocando en la calle, una ya. Salas programando, <risa> conciertos, de grandes grandes giras que ya pasan por allí, no que a mí me parece claro, claro. muy importante. Eh, planes de futuro, chicos, eh, ¿qué tenéis pensado a corto y a largo plazo? Aparte de tocar, obviamente, <risa> aparte de tocar. Eh, ¿Vais a entrar a grabar, vais a hacer? contarnos Tenemos ya unos cuartos cuantos temas listos para, para meterlos en el orden. Y aparte lo más inmediato es que grabamos el concierto que dimos en Casa Mayor claro. en Valladolid. La ocasión y, lo merecía, ¿no? Claro. Y en breve estará para que lo pueda ver todo el mundo. DVD, Vais a publicar DVD, DVD. Muy bien. Sí, pero bueno, lo, lo vamos a lanzar gratuito en sí, YouTube, vamos a creado a... una canción ya, no ah, también en sí. online, porque hoy en día sí, no, es, es... es cerrarte puerta a ti mismo, vender un producto dos sacarlos. Es casi mejor que lo disfrute la gente que está claro. en Suez para disfrutar. Para que ¿No? lo vean, lo re, el que quiera que se lo vea. Señoras yo. y señores, miren, no tengo tiempo, pero me resisto a no preguntárselo. ¿Estamos asistiendo a los últimos tiempos de la industria discográfica de Cali con la producción? Sí, sí. sí. Profesor, yo creo que ya ha empezado, está dando los últimos coletazos. Bueno, bueno, la industria discográfica sí. era una industria en la que se encontraban unos cuantos, los grupos ya los que pues me no lo se encontraban. no lo pues a mi nivel, a este nivel. Pues yo creo que sí, que eso va a ser el final. A unos les duele la, y a otros a lo mejor no nos duele tanto. Ya se verá. Bueno, y eh, esta tarde que no tenéis preparado, esta noche, mejor dicho, seis cafés tocan a partir de la una de la noche. Eh, que no tenéis preparados para todos los que estamos aquí para verlos? Pues, un repertorio brazo, que cubrirá todas las sí, sí, etapas de lavar, la la los los discos etcétera. y mucha caña como siempre. Y que la gente venga habiendo calentado porque <risa> van a sufrir, van a saltar, van a sudar y van a gozar. Chicos, de verdad, muchas, muchísimas gracias por atenderme. Un placer, mucha suerte esta tarde tarde barra noche eh, en el 37 cafés y mucha suerte con todo lo que hagáis en el futuro de acuerdo sí, seis Muchas cafés, gracias cafés gracias conmigo esta tarde en el 37 cafés <risa> Solo echar a andar, no hacen falta alas para volar Sin saber muy bien dónde acabaré Sigo el rumbo que me marcan mis pies Acompáñame, déjate llevar Viajaremos juntos a otro lugar Y volver a ver otro amanecer Solo junto a ti me siento bien Sin parar, de aquí para allá Colarme en tus bolsillos y dejarme llevar Sin pruma carinar, la papa por fijar Juntarme al viento que viene que va Volver a ver el sol al despertar Cada mañana en distinto lugar Poder estar junto a ti riéndonos de nada Pasar noches sin dormir Poder saltar junto a ti Te cara. Llegar a un y saltar el mar se fue sin avisar, ¿cómo llegó? Todo me lo quita y todo me lo dio Volver a ver el sol al despertar Cada mañana en distinto lugar Poder estar junto a ti Y Pasar noches sin dormir Poder saltar junto a ti ¡Dándote cara a cara!